chicos juan carlos reinoso apareció me mandaron una llamada que tuvo con equipo de diamantes corona no sé eh, pero me lo mandaron esto fue el día de ayer domingo y pues básicamente vamos a verlo y analizar ustedes van a ver que en el a mí lo que me mandaron fue un audio luego de ese audio que me mandaron completo de la, el, el segmento donde él habla me mandaron Varias personas, eh, videos tomados de, eh, de un celular a otro. Entonces, yo lo que hice fue agarrar el audio principal y sincronizar esos fragmentos de video que me mandaron con el audio principal. Por eso, ustedes van a ver que hay fragmentos donde sí tiene video y hay fragmentos donde solo se escucha el audio. Ese fragmento donde se escucha solo el audio es porque no me mandaron... Eh, eh, videos de ese fragmento Entonces recopilé todos los fragmentos De videos y los puse en el lugar Donde eh, eh, Juan Carlos Reynoso Estaba hablando sobre eso eh, Entonces por eso ustedes van a ver eh, Eso, bueno, ya entendieron ¿Verdad? <risa> Vamos a verlo chicos A ver qué tiene que decir Este señor, porque siempre Otraña. dice Siempre dice <risa> Eh, Aún es que lo tengo Aquí Buenas noches. Bien, Juan Carlos. Aquí están todos los líderes, listos para para lo que viene y y para lo que lo que viene es seguir esperando. En todas las situaciones que estemos, que estamos viviendo, pero sabemos que estamos en el lugar correcto. Claro, claro que sí. ¿Qué tal? ¿Cómo está? muy Buenas noches. Eh, ahí, saludos, está, ahí está. Ahí se ve el audio. El equipo de Digital Group. Eh, gracias por la invitación. Uh, realmente eh, es bueno siempre poder conectar en vivo, en directo. Sé que muchos de ustedes tienen uh, muchas preguntas. Han... Estabas escondido, Juan Carlos. Apareciste. Un aplauso para Juan Carlos, que sale a la cara otra vez. Estamos <risa> estado soportando mucha presión. Eh, no Quizás están muy conformes con, con los resultados que hemos podido producir hasta ahora a través de, del broker que tenemos. Pero estamos todos eh, a la expectativa y buscando, eh, buscando dar soluciones para todos, eh, ya sea como broker eh, o de alguna forma. Buscando dar solución, la solución es que paguen, así de fácil. Ya vamos a hablar de un tema que eh, a mí me parece interesante. Vamos a ver primero el audio. Eh, facilitándoles también una opción para que puedan también producir eh, ingresos porque como comunidad... Una de la... la opción para producir ingresos ya sabemos que es pásese a go global cuando tengamos la gente suficiente ahí sí volvemos otra vez a, a ver si podemos pagarle cosas que realmente no va a suceder la realidad es de este, que muchas personas viven este negocio y ante un problema como el que hemos tenido eh, uno puede tener la opción eh, de parar verdad de esperar pero también tenemos que tener la opción disponible de mientras que se resuelve el problema, porque el problema sigue, el problema está vigente. Pero lo interesante es que todavía todos nosotros estamos aquí. Estamos aquí buscando... Eh, ¿Buscando robarle a más gente? ...dar esa solución. Estamos trabajando en recuperar esa página, habilitarla nuevamente. El circo continúa recuperar una página que ellos mismos fueron los que lo hackearon. O sea, si, si desde un principio se sabía que el dinero no se lo robaron, que lo que supuestamente pasó fue que duplicaron cuentas, o sea, Hacker House, Omega Pro, toda esa gente, en tres meses no ha podido solucionar absolutamente nada. Cosa que, si esto fuera real, actualmente ya estuviera funcionando de nuevo. No hubiera tardado todo el tiempo que ha durado. ¿Por qué ha tardado tanto? Porque realmente el problema no fue el hackeo. Realmente el problema fue liquidez. Ya no tenían el dinero suficiente o ya no estaba entrando la gente suficiente como para, para pagarle a los que estaban detrás. Recuerden que en, en, en este tipo de esquemas Ponzi se caen cuando deja de entrar el volumen de gente suficiente. No cuando deja de entrar gente. Cuando deja de entrar el volumen suficiente. Esto funciona así. Si yo tengo a Pablo de primero, tengo que meter a Pedro y a Juan para pagarle al a, a, a primero. A Pedro y a Juan tengo que tener a María, a Fernanda, a Luis y a Carlos para pagarle a Pedro y a Juan. Y cada vez ese volumen se va haciendo más grande, más grande, más grande para pagarles a las líneas anteriores. Se va prácticamente duplicando. Y esto fue lo que pasó con Omega Pro y ahí es donde salen con su... La vieja confiable que salen todos los esquemas, Ponzi no hackearla, Limpiarla y ponerla nuevamente a disposición de todos los socios legítimos, de la misma forma que hemos eh, estado dándoles transparencia y dándoles resultados en, en los últimos cuatro años. Vamos para muchos años más, decía el señor Juan Carlos Reynoso. ¿Cuánto quieres apostar? Más, más, mejor dicho, ¿cuánto quieres perder? A Comega Pro, después de diciembre, continúa. Decía en uno de sus audios, y todavía me acuerdo como si fuera ayer. Lamentablemente, para esta gente, el tiempo siempre da la razón. Y vean lo que está sucediendo. O sea, son cuatro años que, que hemos demostrado que realmente. Y él continúa con su misma eh, historia. Yo, tuvimos cuatro años de éxito. Básense en eso, fuimos los mejores en cuatro años. Y claro, duraron cuatro años porque se volvió popular Omega Pro y porque tuvo un auge grandísimo en Colombia. Si no hubiera entrado la gente que entró en Colombia, Omega Pro hubiera durado probablemente un año, año y medio. De, estábamos haciendo las cosas bien hasta estábamos. que vinieron a dañarnos el negocio eh, agentes externos. La, gente la verdad ya el... todos saben la historia, no la vamos a repetir. Pero esa es la, la realidad, esas son las situaciones con las que tenemos que bregar ahora. Eh, y lo que he comunicado hoy día a los grupos, a los coronas, es de que el día de mañana vamos a tener una reunión. Este señor con los cuando, cuando habla hace mucha así que tiene como un tic. Pónganle atención a eso, nada más. Eh, nosotros, los corporativos que estamos a cargo de los diferentes territorios. <ríe> ¿Lo vieron? <ríe> véalo, véalo. véalo. Pónganle atención a la cara. Estamos a cargo de los diferentes territorios. <ríe> de nuevo, véalo véalo Estamos a cargo de los diferentes territorios. <ríe> <ríe> eh, Pablo y yo, con el broker, para ver realmente qué es lo que han hecho, qué es lo que tienen, eh, qué pasos van a dar, qué es lo que qué es lo que podemos esperar semana a semana. ¿Cómo va a continuar esta, esta telenovela de Netflix? Todas las semanas. A ver cuál va a ser el guión a seguir. Porque lo que buscamos es tener también un canal de comunicación directo, directo con ellos y que ellos sean los que informen qué es lo que están haciendo. No sabemos que también ellos han asumido una responsabilidad muy grande, una comunidad muy grande, eh, que ningún broker en la historia ha podido manejar, o sea, tantos, tantos casos. Ningún broker en la historia ha podido eh, manejar. Revísese cuántos usuarios tiene ETOR. revísese los brokers más populares, cuántos usuarios tienen aquí a nivel mundial el señor Juan Carlos, se lo dejo en tarea. A la fecha sé que ya hay más de medio millón de personas conectadas. Pero vea con el... cómo hace la cara, cómo podido la cara. manejar, o sea, tantos tantos casos. A la fecha sé que ya hay más de medio millón de personas conectadas <ríe> con él. El... Parece, parece un perro cuando le mete la mano a la comida, Cate. <ríe> perdón, perdón, sigamos viendo. El eh, MetaTrader 5, que es una aplicación donde uno puede ver directamente cuáles son las operaciones de trading que se están haciendo dentro del Broker y por supuesto con dinero real. Eso... Eh, no es cierto. Ya vimos en videos pasados que Metatrader 5 es simplemente una herramienta que te muestra eh, operaciones tanto demo como falsas. Entonces, e inclusive se puede poner un Excel programado para que haga operaciones con ciertos segundos de retraso y con y simplemente esos segundos de retraso ya se pueden reflejar ganancias. Eh, eso es como un reproductor, el reproductor de Windows Media, él, él es una herramienta, él le muestra lo que usted le ponga, videos y música, lo que usted le ponga. MetaTrader 5 es lo mismo, él puede mostrar desde números reales hasta lo que le pongan, eh, una hoja de Excel. Eh, operaciones con algunos segundos de retraso entonces eso es una, una estrategia que están usando mucho los Ponzi, de mostrar operaciones en tiempo real pero en realidad todo eso está manipulado está ya eh, conectado, están listos estas personas van a ver todas esas operaciones en el transcurso de esta semana eh, las que faltan esperamos poderlas conectar esta semana <coughs> mientras tanto eh, realmente queremos también eh, brindar soluciones para las personas que necesitan eh, una fuente de ingreso. ¿verdad? Ya todos también conocen eh, el nuevo eh, producto que está ahí disponible para las personas que quieran utilizar esa opción. Esta no es obligada, las personas no necesariamente tienen que estar ahí para poder recuperar sus fondos una vez que la plataforma esté habilitada lo van a poder hacer, estén o no estén en esa nueva plataforma así que entiendo que hay mucha frustración que hay mucha presión lo entendemos todos nosotros estamos pasando eh, por lo mismo Qué y usted, sabemos y tenemos la confianza de que con, con el pasar de los días estas cosas, estos pagos van a, van a verse reflejados y que también Lógicamente eh, las personas van a estar eh, viendo que sus dineros, sus fondos están realmente con el broker y que están produciéndole ganancias. Llevan tres meses sin pagar y llevan diciendo vamos a pagar eh, a finales de noviembre. No vamos a pagar el 15 de diciembre, no vamos a pagar a finales de diciembre. En enero, en febrero, ahora que dentro de tres, seis meses, o sea, esto es darle largas al asunto para que la gente se le vaya olvidando simplemente eso es lo que están haciendo sí, eso. Eso son esa es la realidad de las cosas esta es la única versión que ustedes deben de, de aceptar acepte la versión del que lo está usted verá si quiere ya ahora en este momento si usted sigue creyendo en este señor ya que se dieron las pruebas ya que salió toda la luz ya que vimos. Ahora hay mucha gente que me dice a mí, Emanuel, pero ¿será que sí se van a pagar? Yo les voy a decir, gente, lo que yo opino. Si vemos todo lo que hemos analizado en este, en, este, en este canal. Crearon una alianza con Pulse. Una empresa fracasada que tuvo un servicio de blockchain de música. Que no funcionó. Estuvo esa empresa muerta hasta que alguna asociación hicieron con Omega Pro y decidieron unirse. Crearon un token. Que el token iba a estar apoyado con el metaverso. Cosa que nunca existió ni va, ni va a existir y lo dijimos en estos videos. El token iba a estar en un exchange. Todo el mundo estaba eh, con, con ansias de saber cuál, cuál iba a ser el exchange. Porque todo el mundo pensaba, que okay, va a estar en un exchange... Eh, popular, regulado, etc, etc, etc. No, crearon su propio exchange. Luego de esto, eh, pasó lo del hackeo y todo esto, y dijeron que iban a trabajar con un broker, pero que no le iban a dar el nombre a nadie. Nos dimos cuenta, todo lo del broker fue creado por ellos mismos, la página web, el diseño y el código fuente se lo robaron a Evolve Markets, y todo eso comprobadísimo. Entonces, todo esto fue hecho desde el principio con el único fin de no pagarle usted. De que el dinero nunca saliera de las arcas de Omega Pro. Entonces, viendo todo, lo, las intenciones que han tenido desde el principio, ¿Usted cree que le van a pagar en este momento? ¿Usted cree que ahora sí van a hacer las cosas bien? Analízalo un poquito y después me dice. Yo me sorprendo de ver tantas versiones, tantos comunicados que realmente se ponen en diferentes grupos que no son emitidos en este caso por el corporativo. Realmente ya a este señor y a esta gente no hay que prestarles atención, ya no hay que escucharlos. Porque ya, ya todo se cumplió. Absolutamente todo lo que veníamos advirtiendo. Desde, recuerdo que el primer video que hice de Omega Pro... Fue en enero o febrero del 2022 y en esa época muchos decían ¿Qué va a estar saliendo usted? Si están pagando como reloj suizo, todos los días están pagando en la fecha que corresponde. Le vinimos advirtiendo saquen su dinero ahora que pueden porque para antes de diciembre esto va a caer. Lo dijimos, lo repetimos, muchos hicieron casos y la gran mayoría no lo hicieron. Todo ya en este momento, el tiempo dio la razón. Eh, hay muchas personas también con interés de confundir, con el interés de crear eh, más pánico, de crear desconfianza. Entendemos ¿no? que eso es lo que está pasando, pero eh, la única fuente en estos casos son sus líderes, sus líderes que tienen rango de coronas, que están conectados al corporativo. Y nosotros... Él se aferra a su argumento lo más que puede. Que somos los que a través de nuestros fundadores tenemos esa comunicación. Esa es la situación, estamos eh, confiando en que este mes se van a ver muchos más resultados de los que hemos visto hasta ahora. y Entendemos que es por el volumen ¿resultados? de operaciones que han tenido que eh, procesar ¿no? eh, estos, estos brokers están aquí para justamente ayudarnos a solucionar el problema dígame los que los que hacen trading qué broker han trabajado ustedes que tarde más de un mes en pagarles que usted diga bueno hoy tuve unas ganancias de 100 dólares por decirles algo así un monto pequeño hoy tuve unas ganancias de 100 dólares y que usted quiera retirar esas ganancias que usted tuvo haciendo el trading dígame qué broker tarda más de un mes en darle a usted ese dinero. Simplemente analicen eso. Mientras podemos recuperar y limpiar nuestra página. Hay brokers que tardan 24 horas, 48 horas. Los que yo he visto que tardan más por temas de que hay que pasar el dinero a una cuenta, de esa cuenta al banco, es un tema un poquito más complicado, tardan hasta una semana, pero un mes un mes absolutamente ningún broker ni mucho menos más de un mes eh, esas son las novedades yo realmente quiero felicitar a las personas que, que están manteniéndose firmes agradecerles por su por su confianza por, uh, por ese voto de, de, de confianza que todavía tiene el corporativo por esa razón estamos aquí tenemos esa obligación moral para poder cumplir con todos ustedes y ver de que esto continúe su proceso hasta que todos podamos estar como estábamos antes productivos eh, realmente generando, generando un ambiente eh, muy positivo, un ambiente de crecimiento en todos los aspectos y con esta plataforma con esta nueva plataforma realmente hemos considerado todos esos puntos para que ustedes puedan tener una mejor una mejor experiencia entonces uh, eso es lo que les puedo informar hasta ahora. Mañana ya tendrán información, porque los coronas ya están al tanto, de que vamos a tener una reunión con estos brokers mañana. Esperamos poder dar algunos datos que puedan eh, tranquilizar, aliviar a muchos de ustedes. Y nada, seguimos aquí. Vamos a estar siempre en contacto con sus líderes, apoyando hasta ver de que todo esto eh, tenga un, un final feliz para todos. Entonces, eh, gracias Freddy. Por, ...por este espacio. Aquí ya lo que dice no es, es relevante. Eh, chicos, ese es el eh, video que les tenía preparado el día de hoy. Ya sabemos que este señor va a continuar y se va a aferrar a sus... ...patrañas de siempre. Eh, recuerden las peticiones eh, que están en el video pasado. Eh, véanlo, es un comunicado que les sirve a todos los que han sido afectados por Omega Pro... Vamos a hacer eh, peticiones de Change.org para que esta gente quede marcada en internet cuando se vayan a otra plataforma. Vean ese video que eh, de verdad les va a servir a muchos de ustedes. Gente, nos vemos hasta la próxima.